Cosas, vas a tener que aprender a ignorar tu realidad presente. Mi nombre es Emiliano y te invito obviamente a que te suscribas a este canal donde hablamos de ley de atracción, espiritualidad, conciencia, desarrollo personal, meditaciones, etcétera. Es un canal super abierto y todos son bienvenidos. No sé hacer muchos videos en YouTube porque más que nada mmm, tengo un Spotify y grabo todo ahí desde audio y no tengo que editar tanto. Pero bueno, vamos a hacer un poco de contenido para YouTube que lo tengo un poco abandonado. El tema de ignorar la realidad. Como algo un poco difícil, pero que sea difícil no quiere decir que sea imposible, o sea, es quizás un poco difícil. para el que te voy a decir algunos tips que yo he usado para manifestar cosas y alejarme de cosas, pero son cosa, algunas cosas son un poco duras, pero no es difícil. Realmente, ¿qué es lo difícil? ¿Quieres seguir en esta vida donde nada se te da, donde te quejas todo el tiempo, donde realmente no te gusta cómo estás viviendo, o realmente quieres ir a esa vida donde está la persona con la que quiere estar el dinero, la casa, las, los lujos o lo que tú quieras manifestar. Entonces, tienes que decir, tu realidad pasada manifestó esta realidad, la que estás viviendo ahora. La realidad nueva es la que vas a manifestar ahora, nuevamente, en este presente. El tema es que, como hacemos todas cosas inconscientes, vivimos como en un bucle que el pasado se repite en el futuro se repite en el futuro, a menos que cambies el presente. ¿A qué voy con esto? Ayer me levanté a las 7 de la mañana. Me preparé un mate, fui a trabajar, trabajé hasta la hora, volví a casa, comí, me junté con amigos y hice lo mismo. Hoy me levanté hice el mate. Hoy no me toca trabajar y tengo que hacer esto, lo otro, lo otro. Pero realmente, Año tras año es una continuidad de eventos pasados repetidos en el presente y hacen tu realidad. Entonces, lo que tienes que cambiar es la realidad presente, lo que estás viendo, todo lo que oyes. Entonces, si tú realmente quieres, de alguna manera, cambiar la realidad, tienes que empezar a ignorar un par de cosas. Ya si a escuchar un grito de un pájaro es un pájaro que está aquí, que es un venteleo. Por las dudas, abierto porque este video no tiene mucha edición. Por ejemplo, cosas ignorar que a mí me han servido mucho es ignorar a amigos amantes de la queja. O sea, esos amigos que vos vas a la casa y realmente el país está mal, no se puede realizar nada, esto que el otro, no se no sí. hay alquileres, que esto que el otro. Me, me acuerdo todavía, creo que por aquí está el video, cuando unos amigos me decían no hay alquileres, todos están caros y encima los baratos están lejísimos en las afueras. Yo digo, no, esa es su realidad. Yo no quiero esa realidad para mí. Yo sé que el departamento que me está esperando, en donde yo quiero estar, es en el centro. Pero no, no es la realidad nuestra, no es la realidad. Me dicen, yo, no, estoy en desacuerdo. Una semana después, manifestado. Sí, manifestado porque aquí estoy, aquí está mi departamento. O sea, ¿y dónde es? En el centro. ¿No? Pero de alguna manera tuve que ignorar eso. Eso que me dijeron mis amigos, no tengo que ignorarlo, no tengo que decir que no, que yo no me sumaba a ese comentario. Porque en sí, la realidad es, no existe, la realidad es subjetiva, la realidad mía es diferente a la de un monarca, en, no sé. Mi realidad es muy diferente a tu realidad, mi realidad es muy diferente a, a los presidentes del país, la de ellos es diferente a la mía, etc. Y no va por el nivel adquisitivo que tengamos, no va por eso, es... Enfoque, la energía entiende de enfoque Si tú te enfocas O sea, la energía entiende de y sí y no La energía entiende de enfoque Si tú te enfocas en que no hay departamentos En el centro, baratos y accesibles No los va a ver La energía entiende de enfoque Si tú te quieres enfocar en que sí hay departamentos En mi casa tienes que ignorar todo eso Bueno, y... Ay, que no se me vuelve el pájaro. Che eh, quiero que entiendas todo, la realidad es subjetiva Si vos ves la realidad De otras personas o todo lo que dice el mundo En las tele, en las redes Realmente eso es la realidad De un grupo De personas que ha decidido darle su enfoque y su energía Y se terminó, no es más que eso No es lo real, lo real es lo que vos Creas para ti real Bueno y aquí te van los tips Para manifestar Y cómo ignorar la realidad Punto, lo lamento, apaga la tele, deja de ver tele, lo lamento, no tienes que ver tele nunca más en la vida. No digo que no veas documentales en Netflix y esas cosas, pero televisión, noticias, eso es basura. Otra cosa, cuando un grupo de personas o varias personas te digan una realidad y te digan, no, esto es lo real, esto es lo que está pasando, vas a tener que ignorarlo y decirle, no, no, eso, y vas a tener que tener el coraje de decirlo, porque no es fácil y me acaba de pasar, ya te cuento la experiencia. De alguna manera vas a tener que decirle, no, esa es la, vas a tener que ser fuerte Porque esas personas, de alguna manera cuando les pones ese límite Se enojan como locos O cuando tú haces un cambio, son personas que no procesan bien los cambios Y cuando tú les pones un límite de que no es así para mí Realmente esas personas se enojan mucho Porque generalmente son personas que, tú le pones ese límite de que Hasta aquí puedes hablar conmigo de este tema Y son personas que son un sin límite, o sea No aceptan los límites, no le gustan los límites adelante y lidiar con eso. Entonces lo que te decía de mi ejemplo, yo estaba en una aplicación de dating, o sea una aplicación de, de, de, de, de citas, como Tinder, Tinder esas cosas. Le digo a una persona el no, porque yo me voy a Europa, que esto que lo otro, pero para Europa está malísimo. O el 5% de Alemania pobreza, que esto que lo otro, mis amigos están haciendo mal. re mal. Pero cómo puede ser que ellos me estén pasando mal, si yo tengo un montón de amigos que vendieron todas sus cosas acá, ahorraron años para irse y ahora está pasando genial, o sea tienen departamentos, no compraron, pero están alquilando, tienen esto, lo otro, una chica que es niñera se compró un BMW, o sea, me dice si, pero yo cualquiera tiene vehículos, yo, bueno, pero entonces, la realidad es subjetiva, a lo que esta persona agarró y dijo, sos un delirante, sos un enfermo, anda, que te chupen en Europa, que bla, bla, bla, bla, bla, y luego lo que yo, Entonces vas a lidiar con ese tipo de personas que están un poco juz, uh, o sea, todos están juz, uh, pero esa persona está como, no es así, pa, ¡Ah! y te censuro, tipo aceptan otra, otro punto de vista. Y bueno, el tema es que realmente vas a tener que empezar a ignorar esas cosas. Y te digo un muy buen tip, o cambias el tema, o sea, si es un familiar amigo, cambias el tema. Y le dices, ah, mira, como yo hago con mi abuela, por ejemplo, cada vez que me dice algo, y digo, ah, mira, viste eso, viste ese canal, viste esto que lo otro, siempre es que el tema para no hablar de quejas. Y otra cosa que puedes hacer, que no es muy bueno, pero piensa siempre lo, lo esto. Si en la realidad te reflejas ahora, no te gusta, es porque algo aquí se está repitiendo y tiene que cambiar. Algo aquí se repite que tiene que cambiar o dejar atrás. Hay veces que son amigos, hay veces que son personas. Que, tipo posta posta eh, tienes que dejar atrás si no no manifestas nada y realmente es como que cuando los dejas atrás o por una pelea o porque le pusiste un límite y hasta acá con eso de tema o hasta acá te quedas conmigo realmente es como que no sé las puertas de la abundancia se abren así vos decís que solamente tienes que alejarme de esta persona y no te digo solamente alejar de la persona porque por ahí hay muchas personas que no entienden esto y como, y como no entienden esto, ahora me dicen no, porque ella me dijeron en las cartas que eh, tiene mala vibra y me está quitando la mala vibra. Capaz que no, capaz que. O sea capaz que sí, pero no es que ella, quizás te sentís cansado porque no comes bien, porque otras cosas. Entonces, no nos no, no quejamos la cosa. Dijémonos a ver qué cosas. Dijémonos no más que nada en la persona. Si, es muy quejosa, se no digo no sé, que no se que quejamos todo el tiempo, pero muy quejosa, de tipo, hola y qué día de mierda, ¿no? Es esas personas. Entonces, fijémonos bien qué onda. Y bueno, esos son mis tips que yo he usado para manifestar este departamento y seguir manifestando la realidad que quiero porque obviamente me quiero Europa y no tengo ganas de creerme esa realidad que me dice esta persona en la aplicación de ahí. Y bueno, les mandamos un beso con Chico Tuzi Mm-hmm. <laughs>